Ya, o sea, estamos en perfecto estado. Claro, estábamos hablando de empresas argentinas, esta, estas empresas que la pelean, que impactan en el exterior. ¿Cómo sobrevivieron dentro de esta pandemia? Que no solo es un problema a nivel nacional, sino también que es un problema a nivel eh, mundial. Por eso, por eso vamos a estar con ellos. Ellos son. Eh, de Global, Quien van a estar acá con nosotros en una entrevista exclusiva. Van a estar Fabián Giraudo y Sebastián Cantini, a quien le damos la bienvenida a la Tarde del Magazine. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Karina, muy buenas tardes, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Gracias Karina por la invitación, un gusto estar con vos, buenísimo Perfecto, muchas gracias. Entonces, Karina, contarles a, a, a toda la audiencia que Giga Global es una compañía argentina donde nos enfocamos en mejorar la eficiencia productiva de las organizaciones públicas y privadas, siempre mediante soluciones integrales, disruptivas. Ayudamos a las organizaciones a crecer, a que puedan virtualizarse y expandirse territorialmente. Brindamos también, eh, Karina, servicios de outsourcing, virtualización de empresas, desarrollo de proyectos tecnológicos, plataformas innovadoras y de vanguardia como por ejemplo eh, Odu y Moodle, para lo que son las empresas y también las instituciones eh, académicas. Contamos con una fuerte política de responsabilidad social empresaria donde promovemos negocios sostenibles y comprometidos con la realidad económica, social y ambiental de los países donde desplegamos nuestras soluciones. Esto es Giga Global, Karim. Bueno, me encantó, me encantó tu presentación, pero ahora quiero que me cuente un poquito de la historia de la empresa, Sebastián, vos que la fundaste. Contame un poquito desde cuándo. No sé que ¿Me escuchás, Sebastián? Sí, perfecto. Bueno, mira, Giga, Giga como tal, eh, formalmente es una empresa... Eh, y años, eh, coincidimos con Fabián en algunas, en algunas compañías nacionales y nacionales en el país y, y decidimos darle forma en materia de tecnología, donde ya veíamos que, que por ahí es una cuenta pendiente ¿no? en Argentina, en Latinoamérica, en, sí mismo, en, en la evolución tecnológica. Hoy con la, con la pandemia sin duda dimos salto evolutivo forzado no menor de 10 años en materia de tecnología, pero bueno, así nació Giga, ¿no? Eh, eh, investigando y desarrollando soluciones que se puedan ir adecuando a las pymes del de, de país, y hoy por hoy estamos atendiendo a empresas eh, en gran parte de Latinoamérica, tenemos una, una oficina en los Estados Unidos y bueno, con clientes, clientes de, de vanguardia, ¿no? entonces la, una, una historia si se quiere joven, de 8 años, pero bueno, camino complicado como casi todo en este país que, que hoy está dando sus frutos y por suerte estamos pudiendo ayudar a muchas empresas a, a salir de esta cápsula, ¿no? que es la, la falta de, de relación con el mundo por no estar correctamente digitalizada. Bueno, de esta burbuja ¿no? que, que, nos, que nos invade ¿no? a nivel empresarial. Tal cual. ¿no? Eh, ¿De dónde son? Yo quiero saber, Sebastián, ¿de dónde son? Porque vos manejás tu empresa eh, online en estos momentos. Los dos somos de Córdoba, eh, ambos, ambos somos de Córdoba. Eh, la empresa la manejamos, bueno, es un híbrido, hay, la gran mayoría es online, pero también atendemos clientes presenciales, tenemos equipos en Córdoba, Buenos Aires, Orlando, Estados Unidos, y yo estoy radicado en Rosario. Fabián en Córdoba, el corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba es muy importante para nosotros, eh, en realidad nos movemos por todos lados, digamos, una mitad virtual y una mitad presencial. Bueno, eso, eso es buenísimo. ¿Y cuántos son eh, en su empresa? Es decir, cuando pues, hablabas recién, Sebastián, de un corredor que tienen en Buenos Aires, Fabián, ¿en qué otros lugares ustedes tienen gente que nos representa? Tenemos también una red de partners que hemos creado justamente para poder llegar y estar más cerca de nuestros clientes. Tenemos dos partners en Chile, uno en Perú, eh, uno en Guatemala, dos en México, uno en Estados Unidos, y esto nos permite eh, estar eh, atentos a, a las necesidades que van surgiendo. ¿no? Habíamos advertido que se venían eh, eh, el, el efecto del coronavirus a América Latina más temprano que tarde, iba a terminar llegando e impactando en las empresas y por lo tanto con Sebastián empezamos a trabajar eh, muy fuerte en tratar de aportar soluciones eh, es decir, ¿cómo lo hicimos? Eh, comenzamos a participar muy activamente en las redes sociales y a partir de ahí nos empezaron a, a convocar de diferentes programas, en diferentes medios y portales, como Telemundo 31 en Orlando, en Los Ángeles en México, Guatemala en El Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, donde dábamos tips, eh, Karina, siempre sugerencias sobre cómo afrontar distintas problemáticas. Eso fue lo que nos permitió eh, ganar visibilidad y llegar con nuestros servicios eh, a todo el continente, ¿no? Bueno, eh, prácticamente todas las soluciones que nosotros tenemos están enfocadas al, al open source, ¿no? a, la, a las soluciones de código abierto. Específicamente lo que son aulas virtuales, nosotros trabajamos con Moodle, que es una de las plataformas más potentes a nivel mundial. Eh, y básicamente consiste en un entorno que le permite a las instituciones, a los docentes o a los consultores impartir educación de manera sincrónica con un contenido eh, tan o más potente que, que sería estar parado frente a un estudiante dándole digamos una, una exposición. Entonces es una manera de interactuar que no es nueva, no es propia de, de la pandemia. Nosotros hace muchos años que trabajamos con Moodle, pero bueno... Eh, por ahí algunos, eh, algunas trabas culturales, conceptuales o prejuicios hacen que eh, no haya sido del todo desarrollado en Argentina, pero hoy, hoy, hoy con la pandemia es algo que es prácticamente de necesidad primaria, entonces consiste en un espacio virtual donde las instituciones pueden acercarse a sus estudiantes y llevar adelante los programas educativos paliando esta falta de presencialidad Efectivamente, Karine, eso fue lo que nos nos ayudó muchísimo el hecho de que eh, muchas empresas e instituciones no podían eh, operar eh, como lo venían haciendo en, el, en, la, en la era presencial. ¿no? Ya los clientes no llegaban a sus tiendas a, a, a retirar sus productos, todo tenía que migrar hacia el e-commerce eh, y hacia diferentes ajustes en materia logística, incluso hasta los procesos productivos debían cambiar por el tema de los insumos que debían recibir en tiempo bajo los diferentes eh, métodos de provisión. Por lo tanto, esto hizo de que eh, en, en nuestras soluciones, nuestras propuestas, basadas en planes de contingencia, que tenemos con Sebastián casi ya entre 25 años de experiencia trabajando en empresas europeas, en multinacionales, norteamericanas, hizo de que adquiriéramos un alto expertise en materia de planes de negocios, planes estratégicos, planes de contingencia que son baterías de decisiones que están listas para ser tomadas ante un hecho incierto, ante un hecho que tome por sorpresa a la organización y que... Eh, tenían que tener, no había tiempo para pensar, sino que había que ejecutar lo que se había pensado. Bueno, justamente esto con Sebastián, que lo teníamos armado, dijimos, Eva, me parece que es el momento de compartirlo con emprendedores, con profesionales, con empresarios que pueden estar pasando un momento de incertidumbre, de inestabilidad, y, y creo que eso, eh, Karina, nos permitió eh, ganar muchísima eh, eh, visibilidad, ¿no? A partir de allí empezamos a, a recibir... Eh, pedido de decirnos, Fabián, está muy bueno lo que ustedes comentaron en el programa, los vimos en tal programa, eh, ¿por qué no nos ayudas con esto? ¿Qué opinas al respecto? Entonces, de esa manera íbamos armando planes a medida de cada una de las soluciones de negocios o soluciones tecnológicas para cada empresa, porque cada empresa tenía una problemática diferente, y de esa manera eh, crecimos, como vos muy bien lo comentabas, eh, muchísimo en materia, en la era de la, en, en plena eh, pandemia, ¿no? Que, que, que nos está escuchando y que quizás tiene una empresa, tiene un negocio y quiere tener estas plataformas. ¿Cuál es la demora, esto que decía Fabián, que, que lo, ustedes lo adaptan según las necesidades del cliente? Eh, viene una empresa hoy, ustedes se ponen en contacto, ¿cuánto les lleva de tiempo esta planificación para poder llegar a tiempo con la plataforma para la empresa? Bueno, digamos que que el tiempo es algo relativo, ¿no? pero eh, dependiendo cuál es la solución que la empresa necesita y, y la criticidad del proyecto. A ver, nosotros en Córdoba hemos montado, lo, lo más fuerte nuestro son los espacios virtuales de trabajo para el home working, es decir, aquellas empresas que no pueden tener a sus colaboradores en, en la oficina y, y tienen que, que tenerlos afuera. A ver, un, hemos montado infraestructura para 3.000 agentes de call center en el lapso de cuatro días hábiles, porque tenemos la infraestructura armada. Por otro lado, hay proyectos, que eso estamos trabajando con proyectos con, con empresas de, de combustible de primera línea en Argentina, bueno, son proyectos que pueden llevar un poco más, pueden llevar seis a ocho meses. Una plataforma de aula virtual en 72 horas está en el aire montada, es decir, pero son, sigue siendo relativo, dependiendo un poco ¿no? el, el esquema de cada proyecto. Pero hay que pensar que hoy eh, un cliente, una empresa que necesita tecnología, no puede esperar seis meses para esto. Tiene, tiene, que, tiene, que, tiene que estar resuelto rápido. Entonces toda nuestra inversión de tiempo y, y gran inversión de dinero ha sido en infraestructura para poder dar ese servicio rápido, con buen tiempo de latencia. Es decir, que, que no haya demoras en, en la comunicación virtual. Y, y que en, en muy corto plazo el, el cliente ya tenga al menos el escenario para empezar a moverse. Seguro, bueno, 72 horas es, para mí es muy rápido, ¿no? Esto que hablábamos, que el mundo cambió de un día para el otro, que la semana... Y ahora quiero que me cómo en Estados Unidos. Teníamos un empresario eh, amigo, conocido, eh, cordobés, que nos presentó a los dueños de esta compañía norteamericana. Eh, le habló de nosotros, eh, tuvimos reuniones virtuales donde pudimos hacer la presentación de Giga Global. De nuestra, nuestras intenciones de crecimiento y expansión, lo, los mercados que veníamos atendiendo y, y justamente habíamos formado con Sebastián eh, la Giga Global International Networking para empresarios y profesionales de todo el mundo con el objetivo de promover la sinergia comercial para el desarrollo y expansión de organizaciones y personas. Entonces presentamos ese proyecto, presentamos la, la, la, la red de, de, de partner que teníamos y demás, y esto fue lo que motivó a decir eh, a esta empresa de aliarse con nosotros y que formáramos este, este equipo ¿no? eh, de, de soluciones donde podemos brindar eh, muy rápidamente, como comentaba eh, Sebastián, eh, soluciones para empresas con muchos usuarios y que tengan que resolverlo rápido para poder poner a sus colaboradores eh, al servicio de sus clientes. ¿no? Entonces, eh, eso fue, ese fue un poco el camino, ¿no? un amigo común, un amigo argentino, que nos presentó al directorio de esta compañía norteamericana, y así formamos nuestra primera alianza en Estados Unidos con la empresa Open Nube, con base en Orlando, desde eh, de donde tenemos toda la infraestructura tecnológica para brindar el servicio en la nube. No sé si va ah, si a contestar Sebastián, si no se lo, se lo respondo yo. Eh, todo aquel que tenga que contactarse con Giga Global, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, siempre como Giga Global. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos van a encontrar en Giga Global y por supuesto en nuestra página web www.gigaglobal.ar Por supuesto. Chicos, muchísimas gracias. Me encantó estar compartiendo este momento con ustedes. Éxito, Sebastián, Fabián, en su empresa. La verdad que lo que queremos es que las empresas argentinas tengan el éxito que tienen ustedes y el crecimiento que ustedes tuvieron en solo un año. Así que gracias por contar su historia. Gracias, Karina. Muchas gracias. Gracias, Karina, Gracias, por saludos. la invitación. Saludos para todos. Nos vemos pronto. Chau, chau. Nos chau. vemos.